hasta que me convierta en rayos yeah, Quiero descansar Resuena por la pared Creando una canción Quiero perder el ritmo Y más y más allá A través de la gran oscuridad